Realmente lo que han hecho en términos sociales es, es terrible. Estamos hablando de más de 6 millones de niños bajo la línea de pobreza. Esto hace que, que escape a una crisis. Uh -huh. Esto realmente es, eh, es un genocidio. Han crecido la demanda en los comedores, ha crecido la demanda en los hogares, ha crecido eh, la violencia en el territorio, la violencia estatal, digo, no... Digo, tanto de la represión policial como la falta de insumos en un hospital. Es uh -huh. parte de la represión, digo, claro. ¿no? Es decir, que, eh, que una mamá embarazada se tenga que levantar a las 3 de la mañana para poder hacerse atender eh, a las 2 del mediodía o a las 2 de la tarde y estar horas y horas esperando, eh, malnutrida, eh, no pudiendo ser acompañada en ese momento tan preciado que es el embarazo y demás, es parte de la violencia, agregarle la falta de, de posibilidad de estudiar en una escuela eh, digna, eh, sumarle la imposibilidad de crecer en ambientes dignos, en barrios dignos, eh, con aguas contaminadas, es un sistema violento que se caracteriza por su violencia hacia los más desprotegidos que son los niños y las niñas y los adultos, eh, los, los jubilados, digo, no, digo, eh, y que en todo caso eso es una definición política de un sistema eh, que intenta controlarnos socialmente. Atacar el hambre en una cuestión mucho más eh, grande que la sola resolución del alimento. La sola resolución del alimento es un muy buen primer paso, es necesario, es lo que había que hacer. Ahora entendemos que también hay que avanzar en nuestra política que esperamos que siga en esa propuesta del gobierno.